Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Bienvenido, tú tocabas un punto muy importante, pero tuvimos que hacer la pausa por compromisos. Bienvenido, tú hablas del tema de AstraZeneca ante la situación que se puede ver llegar con este contrato con relación a las vacunas, bien Claro, te lo decía a propósito de la consolidación que significó la batalla del 30 de marzo de hace sí. 178 años, porque eso consolida la dominicanidad y también le da la fortaleza a nuestras autoridades a los fines de poder defender los intereses dominicanos. Porque no deja de ser una batalla comercial que un presidente, eh, eh, vamos a decir, defienda eh, la, eh, los valores, el dinero de la República Dominicana sí. y su salud, cuando tiene que anteponer su fuerza ante una de las farmacéuticas más importantes del mundo, AstraZeneca, que no ofreció una vacuna a tiempo y por la eh, oportunidad que tiene un contrato que es hecho de una manera apresurada claro. por un sentimiento de emergencia no, y, y en condiciones bienvenidas maniatadas que estaba nuestro país y, y porque en, se, necesitaba se necesitaba la vacuna, la vacuna y claro. era para salvar la vida claro para salvar las claro. la vidas dominicanas sí, sí, sí. entonces en ese sentido el presidente Luis Abinader está librando prácticamente una batalla también para que con AstraZeneca llegar a, a una especie de negociación Cierto. a los fines de que la República Dominicana no salga perdiendo no, no, no. eh, recursos que le, lo necesita precisamente para los hospitales claro. para salvar vidas. Entonces, eh, de un contrato hecho así, apresurado por la emergencia, sí. han salido cláusulas que son de alguna manera perjudicial para la República Dominicana y favorable sí. eh, para la, la farmacéutica claro. AstraZeneca. Sin embargo, yo confío en la buena voluntad tanto de la farmacéutica claro sí, y a la sí. energía del presidente de la República que se ha dispuesto no perder esos valores que no, es no, de los no, dominicanos. No no. no, no, y que no va a pasar, bienvenido, porque tenemos que entender que la disposición que ha mostrado el presidente desde el día cero cuando estamos en la presencia de la pandemia, en momentos difíciles cuando en el mundo no había vacuna, bienvenido, porque es bueno decir eso, porque este, muchas personas ahora presentan un panorama, pero vámonos a ese momento. Donde en el mundo nadie tenía una vacuna. Un presidente, un dirigente responsable no puede detenerse en cuestiones eh, contractuales del momento Cierto. porque la emergencia y la responsabilidad de un líder presidencial, un líder que necesita llevarle la salud a su pueblo, no se va a detener en eso. Obviamente, podría quizá eh, un equipo o, o, la, o, o el área eh, de, la, de la jurídica sí. podría quizá tener... Eh, la, la visión de verlo, pero en, en el entorno general que se presentaba eh, de esa emergencia para salvar vida, como estaba el mundo en sí. vilo con ese virus, esa pandemia azotando Ajá. al mundo sí, sí. los dominicanos y sus dirigentes no podíamos darnos el lujo de mirar a ver, de, de detenerlo hacia, de hacer otra cosa que quizás ¿no? otras, eh, esas instituciones esas farmacéuticas tienen unos técnicos que tienen esos pre pre-preparado, valga la redundancia, sí. pues entonces podrían sorprender en su buena fe y hay una actitud natural de esto, cada cual defender los intereses que le corresponden. Sí. Entonces en ese orden no creemos tampoco en la mala fe de la AstraZeneca, no creemos que sea así, pero sí creemos en su autoprotección. Sí. Eh, pero creo que debe haber un equilibrio ahí, una negociación, si no se pueden devolver el dinero por lo menos que se le compense con otro tipo de medicamento que siempre las sociedades y los humanos necesitamos. Eso es así. Bienvenido. Quiero concluir ya con la parte de la batalla del 30 de marzo, porque precisamente el obispo metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Bentón, en la homilía pidió a los legisladores que aprueben el Código Penal y así poder castigar permanentemente el aborto. Pero yo quiero tomar la palabra del Código Penal, bienvenido, porque porque precisamente en el día de ayer un verdugo se atreve a quitarle la vida a dos niños, óyame, a dos niños recién nacidos y herir a un tercero de apenas 11 meses, bienvenido. Quitarle la vida por un supuesto reclamo de un arrobo de un chivo, supuestamente bienvenido, que no creo que sea este chivo, pero vamos a creerle la historia. Pero en la actualidad, con el código penal que contamos nosotros en República Dominicana, la pena máxima a imponer por homicidio, son 30 años. 30 años que tienen la posibilidad después de haber cumplido la mitad de la pena de acuerdo a su comportamiento y su manejo poder solicitar la libertad condicional en este sentido estamos hablando que sería una pena imponerle 30 años con una oportunidad de salir a mitad de la pena 15 años, un señor de 50 años bienvenido, cumpliendo 20 o 30 años en la cárcel, sale en, to en todas sus condiciones y estos hechos, mira quedarían como si nada hay que eh, destacar aquí que si bien es cierto puede haber una eh, debilidad en el contenido del Código Penal, en la ley, sí. también tenemos que destacar que parece que el sistema judicial eh, también tiene alguna falencia. El sistema en sí, aunque debemos eh, reconocer que el Código Penal es el soporte fundamental de la justicia penal, porque ahí es que están los tipos penales, y ahí es que están las sanciones. Sí. Sin embargo, ese caballero, que no tengo, no tengo el gusto de conocer su nombre. Sí, es, es el señor jo, José Hernández Sánchez, José Lito, de bueno, unos 50 bienvenido. Que dio muerte a dos niños y a uno dejó gravemente prácticamente herido. en estado gravemente herido. Sí. Ese, ese ser humano, ese ser humano... ...acababa prácticamente de salir de la cárcel... ...en febrero de este año, bienvenido... ...pero por homicidio... Sí, también, y bienvenido... ...y había sido condenado a 15 años... ...y tengo entendido que no cumplió los 15 no, años... Completo. ...no, no, bienvenido... ...entonces, esas son falencias... ...y debilidades del sistema... ...porque el sistema pudo haber advertido... ...que ese, ese, esa persona no tenía la capacidad de estar conviviendo en el mundo libre en la sociedad porque pudo haberse establecido las condiciones mentales vamos a decirlo así porque pude ver algunas imágenes de, de, de ese señor y a mí no me parece que ese señor mentalmente esté en condiciones de estar conviviendo en sociedad debe de aislarse independientemente de las penas que le aplique el código, que no existe el, el cúmulo de pena en el código actual, y es una de las modificaciones para la cual la sociedad está pidiendo a grito oh, que se Dios aplique. Mío. Pero bienvenido, pero escúchame hermano, bienvenido, pero es que te, míralo de esta manera, estamos hablando que son un doble asesinato, porque no solamente en el caso de una niña de tres años y su mellizo también, y, y herida. No, niño. Niños niños, y niñas. Óyeme, bienvenido. Es la barbarie de por una situación simplemente por un supuesto chivo. Son conflictos personales que se resuelven hasta hablando. Y además de eso, ¿qué, qué robo, qué, qué hurto puede cometer un niño de, de, de esa edad? Eh, unos niños de esa edad, lo más por que Dios. pueden delegar. Entonces, eh, eh, es una incongruencia total. De hecho, podemos prácticamente determinar por, la, por el facto, por los hechos, de que ese caballero, esa persona, no estaba en condiciones de estar en el mundo libre. T tiene que estar aislado de la sociedad porque miren el peligro. Podemos decir que ese es, ese es un hecho que debe atribuírsele al sistema judicial. Hay que revisar eso sí, sí. conjuntamente con la con, con, con la promulgación y el conocimiento del nuevo código con el cúmulo de penas, porque no es posible que una persona, fíjate que de un crimen anterior sí. que debió haber cumplido 30 años mínimo, pero no cumplió ni la mitad, No, que no, no, 15. no bienvenido, pero eh, te estoy diciendo. Entonces, es la es, operación es del sistema esto, también. Claro, claro. Entonces, en la operación y en el ser humano hay que revisar qué está fallando porque de lo contrario estaremos perdiendo la sociedad poquito a poquito. Entonces la fe que tiene que tener la gente, la confianza y la seguridad que tanto estamos hablando, porque con una persona... En esas condiciones, en la calle, nadie puede estar seguro. No, pero bienvenido. Pero si se atreve a matar a una gente por un chivo a otro, ¿quién sabe lo que le hace cuando viene a ver por una vaca? La, exactamente, no, no, no. Entonces es una persona que no está en la, en la condición. Entonces eso se presenta un factor de inseguridad para la sociedad en su conjunto. Sí. Porque así mismo hay un sinnúmero de violentos que andan por ahí, que les rayan un vehículo y matan a otro. Eh, personas que muchas veces tienen antecedentes que deben deberían estar eh, apartados de la sociedad, apartado y cumpliendo condena o si no en un sanatorio, porque también nosotros aparentemente hemos olvidado que hay... Eh, debilidades mentales que tiene la persona el, el, Siempre, como este señor habló como él se presentó ante las cámaras aquí no hay ningún problema mental porque ahorita aparecen dos abogados de su estrella y lo ponen como loco y no hay por qué condenarlo bueno pero pero tú lo apartas de la sociedad sea, no tiene que ser en una celda puede ser en un sanatorio tiene que existir un sistema judicial donde se contemplen todas las posibilidades porque existe la insanía mental es una realidad hay personas que... que no son conscientes, y no, y no por inconsciente, no por la voluntad que tengan, puedan estar eh, en, en, en la calle por esas condiciones, de lo que tienen que estar donde deben estar. Le llaman sanatorio, eh, eh, hay centros especializados también para eso, la leyes lo contemplan. Lo que pasa es que la, los, lo llamado, la mo, llamada modernidad sí, sí, sí, y sí, los sí. nuevos tiempos, entonces apartan ese segmento de la población que no puede estar, que representan un peligro, no porque sean la, la violencia sea voluntaria, sino porque no tienen las condiciones psíquicas, mentales, para poder usar el raciocinio con la objetividad de vida. Ni saben lo que es amar, ni saben, son los llamados psicópatas. Sí. Eh, no tienen resentimiento. Entonces, ese tipo de personas lo que tienen que tener eh, las sanciones especializadas y los tratamientos especializados, porque no hemos limitado, igual que la violencia, sí. la violencia solamente se nota cuando es contra la mujer, pero estamos viviendo en una sociedad violenta. Entonces, esa sociedad violenta tiene que verse en todo un conjunto. Los, los sociólogos y psicólogos y los analistas de estos temas deben poner especial atención porque no es un calificativo de, de, de violento y sabemos de la violencia, sino tenemos que ver el origen de la violencia. Hay una violencia económica también sí. de personas que están disconformes con la sociedad porque no tienen los canales correctos para la sobrevivencia, entonces tienen que convertirse en violento. Es un sinnúmero de factores que confluyen en esta problemática de lo que es la, la, la seguridad o la inseguridad. Tenemos que verlo los, el Estado, el, el Ministerio de Educación, Salud Pública, el Congreso, el Presidente, la Justicia, en todo es un conjunto de la sociedad tiene que tratar el problema de la violencia como integralmente con, un, con objetividad y sin calificaciones e acomodada muy bien bien vos, tenemos que hacer la pausa para seguir con nuestra audiencia en este espacio interesante el tema bien vos. tú sabes que siempre nosotros hemos dicho que esto debe ser profundizado un poquito más vamos entonces a hacer una pausa bien vos, retornamos en breve en un momentito